En este vídeo vamos a ver cómo se instala una máquina virtual dentro de nuestro sistema operativo windows aunque el proceso es el mismo si es que se trata de otro sistema operativo hay dos elementos necesarios para crear una máquina virtual el primero es el iso la imagen de sistema operativo es un archivo punto iso que se descarga de algún sitio de internet en este caso vamos a usar una distro dentro de las muchas que tiene Linux y se llama Ubuntu. Esta es la más conocida de todas y es una versión bastante estable del sistema operativo Linux y se puede descargar desde https://ubuntu.com/download. Vamos a seguir este enlace y nos llevará a este sitio. Como podemos ver, aquí hay varias eh, versiones de ubuntu y la que nosotros necesitamos es la versión de escritorio hay otras versiones que son para servidor para la nube para internet de las cosas pero nosotros vamos a usar el ubuntu desktop hacemos clic y hay una versión que es la versión estable es la 1804 lts que tiene eh, soporte por, por varios años eso está especificado en estas en estas notas ¿sí? lts significa long time support y es la versión que nosotros vamos a utilizar para esta máquina virtual hacemos clic en descarga y después aparecerá este icono vamos a guardarlo bueno vamos a ponerlo en descargas y empieza entonces la descarga una vez que hayamos terminado con la descarga pues también necesitamos otro elemento para crear una máquina virtual este elemento es un software que se especializa en crear computadoras virtuales dentro de otras computadoras hay varios software que hacen esto pero el que nosotros usaremos en esta ocasión es virtualbox por ser eh, gratuito y además eh, VirtualBox trabaja en Windows o en Linux sin ningún problema. El sitio para la descarga es VirtualBox ORG Wiki Downloads. Así que vamos para allá. Y aquí nosotros tenemos entonces estos sitios. Como estamos trabajando en Windows, nosotros vamos a descargar esta versión de VirtualBox 6.1.4. Le guardamos. Y una vez que tenemos estos dos elementos, vamos a hablar un poco antes de empezar la instalación de cada uno de estos. Vamos a hablar de la virtualización básica. ¿Qué significa la virtualización? Primero, como hemos dicho, una máquina virtual es un software que se ejecuta en un computador con algún sistema operativo y que lo que hace es crear en forma virtual, una computadora. Es decir, se va a tener una computadora dentro de otra computadora. Eso es lo que permite hacer una máquina virtual. La computadora donde se instala recibe el nombre de anfitrión o de host y la computadora virtual creada se llama GETS o invitado. Y en este GETS o invitado puede instalarse cualquier sistema operativo. Y en esa máquina se podría entonces ejecutar cualquier programa como si fuese un computador real. Así que el uso de las máquinas virtuales permite que en un mismo computador se puedan correr varios sistemas operativos al mismo tiempo. Esto permite un ahorro de costos como energía, mantenimiento, espacio, etc. Puesto que si nosotros instalamos un sistema operativo en una computadora física, otro sistema operativo, en otra computadora física y así sucesivamente, pues cada sistema operativo tendría que utilizar algunos recursos de energía, mantenimiento, espacio, etc. En cambio que si se lo hace en un solo hardware, una sola máquina real, la virtualización permite un ahorro considerable de costos como energía, mantenimiento, espacio, etc. Ya que las máquinas actuales, en realidad, son subutilizadas, ya que se utilizan entre el 30 y el 60% de su capacidad. Es preferible entonces tener un hardware potente, pero en ese hardware se instalarán mari varias máquinas virtuales que usarán la energía en forma más eficiente. Ahora, claro, el sistema, una vez que se instala, puede volverse un poco lento debido a la compartición entre sistemas operativos o máquinas virtuales pero en cambio se tiene una gran flexibilidad que compensa esta pérdida de eficiencia hay algunas máquinas virtuales como hemos dicho antes Colux, por ejemplo otra es microsoft virtual pc o microsoft virtual server otra esquema que es muy popular en sistemas operativos linux la que vamos a utilizar en este caso es VirtualBox. Virtual Machine de la IBM, Bing World, que es desde mi punto de vista la máquina virtual más poderosa, más flexible, y creo que es la más utilizada en el mundo. Solamente que es de costo. VirtualBox, en cambio, es gratuita. Y para nuestros objetivos, pues es suficiente tener VirtualBox. Y finalmente hay otras empresas. Hay otras, varias máquinas virtuales, pero estas son las más conocidas, las más utilizadas. Una vez que tengo descargado VirtualBox, yo tengo algunas versiones, pero la más eh, moderna es de esta de acá. Así que voy a hacer doble clic. Hago clic en siguiente. Le voy a instalar en, este, en el mismo disco C. Y si sí voy a asociar archivos del registro a esta aplicación. Bueno, vamos a crear un shortcut también dentro de la barra de lanzamiento rápida. Y finalmente ponemos Yes. Vamos a instalar entonces. Bien, como vemos, la instalación es muy rápida y vamos a arrancar esta aplicación y listo, ya está instalado, es sumamente rápido. Bueno, este es el primer paso para poder instalar una máquina virtual, para poder crear una máquina virtual. Así que, vamos a hacer un clic en Nueva, vamos a ponerle el nombre de Ubuntu, eh, voy a cambiar el sitio donde voy a tener los archivos que usa la máquina virtual ya voy a crearle dentro de esta carpeta Ubuntu listo, la versión es de 64 bits a ver, perdón, aquí está mal escrito Ubuntu sí, ahí sí ya me reconoce bien, 64 bits, perfecto pongo next Voy a utilizar una memoria de 4 GB, puesto que yo tengo en este computador, en esta laptop, 16 GB. Así que con 4 GB para esta máquina virtual está bien. En esta parte la dejamos eh, como está, crear un disco duro virtual ahora. Ponemos crear. Esto lo dejamos igual Aquí vamos a cambiar, el reservado dinámicamente es cuando yo tengo poco espacio en el disco y necesito ir aumentando poco a poco, es decir, inicialmente parto de un disco duro de cierto tamaño y a medida que voy a, eh, instalando otras aplicaciones eh, dentro de mi sistema operativo, este, este pequeño disco virtual se va, va aumentando de, de tamaño pero en cambio el tamaño fijo es mejor debido a, la, a que es más veloz, de acuerdo a como dice esta documentación. Voy a usar un disco de, de 15 GB que para efectos de nuestras prácticas eh, de conocer el sistema operativo es, es bastante, está bastante bien. Así que voy a ponerle un disco duro de 15 gigas. Lo que necesitamos es alrededor de 10 gigas en realidad, pero voy a ponerle 15 gigas para poder instalar alguna aplicación. Así que ponemos crear. Ahorita está creando los archivos necesarios. En realidad la máquina virtual es, es un archivo ¿sí? que se ejecuta con el VirtualBox. Bueno, ya está creada. Esta es la representación de nuestra, de nuestra PC que está dentro de nuestro host, que es de Windows. Así que es una PC que no tiene sistema operativo. Vamos a ponerle. Este es simplemente el nombre de la PC. No está instalado todavía el sistema operativo. Así que vamos a instalar el sistema operativo y para ello tenemos que ir a Configuración. Y dentro de configuración está almacenamiento. Y en almacenamiento nosotros ponemos, hacemos un clic aquí. Luego hacemos un clic en este icono con el fin de seleccionar un archivo de disco que es justamente el ISO que, que hablaba hace un momento, que descargamos hace de un momento. Hay varias versiones de Ubuntu, pero lo que vamos a usar es la 1804 por ser una versión LTS. Yo prefiero usar versiones LTS que son de larga duración en cuanto al soporte. Así que voy a hacer clic aquí, le pongo abrir. Y entonces acá ya está eh, apuntando hacia, hacia el ISO. ¿no? Es decir, es como que se va a arrancar desde un DVD. Eso es lo que estamos simulando en esta parte. Un DVD que es arrancable y que tiene el sistema operativo. Así que vamos a poner en aceptar. Y ahora sí, hacemos clic en iniciar. Es como una máquina que tenemos apagada. ¿sí? Estamos poniendo el disco en el DVD. Y ahora vamos a prender la máquina. Y va a arrancar desde el DVD. Así que hacemos clic en Iniciar. Aquí está nuestro Ubuntu. Vamos a poner Iniciar. Este color es el, el representativo de Ubuntu. Y bueno, ya está arrancando nuestra máquina. Todo va bien hasta aquí. Bien. Está instalándose, todo está perfecto. Y cuando nosotros tenemos esta ventana, va a empezar entonces la instalación del sistema operativo. Primero selecciono el idioma, vamos a poner español. Fíjense que esto, esto cambió con el idioma inmediatamente. Sí, esto cambia con el idioma. Vamos a ponerle en español. Y vamos a instalar Ubuntu. No vamos a probarlo, sino a instalarlo. Para probarlo pues no se necesita instalar, más bien dicho, cuando uno prueba Ubuntu no instala sistema operativo. Entonces vamos a hacer la selección de instalar Ubuntu con el bien de instalar nuestro sistema operativo Ubuntu dentro de nuestra máquina virtual. En el teclado vamos a seleccionar Español, Latinoamericano y Español, Latinoamericano acá también. Pero vamos a probar si que funciona la con tilde, por ejemplo. Perfecto, vamos a ver si funciona la ñ, porque mi teclado es en español. La ñ mayúscula y bueno, todos los símbolos que yo necesito están perfectos. Eso debo probarlo. Sí, todo está muy bien, así que este es el teclado adecuado. Una vez que hayamos seleccionado el teclado adecuado, pues ahora tenemos que darle clic en siguiente. Claro que en esta ventana pues solamente me aparece esta parte de la ventana completa y no aparece el botón de siguiente, así que en realidad nosotros no debemos asustarnos porque nosotros podemos hacer un clic en esta parte y arrastrar la ventana hacia la izquierda y fíjense que podemos darle clic en continuar. Vamos a continuar y entonces aparecen estas opciones. Vamos a hacer una instalación normal. Vamos a descargar actualizaciones al instalar Ubuntu y vamos a instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos multimedia adicionales. Esto les recomiendo que también lo seleccionen. Deben tomar en cuenta también que aquí hay un icono que está representando la conexión a la red. En este caso es una conexión alambrada. Fíjense que eso es lo que dice aquí, conexión alambrada. ¿Ya? Y si hacemos clic acá, la apagaremos, pero nosotros deberíamos mantenerla encendida. Ahora, esta máquina virtual no, no puede tener un cable físico que no conecte a la red. Fíjense que mi laptop, en la que estoy instalando esta máquina virtual, en este momento está con conexión wifi. Sin embargo, aquí se muestra como una conexión cableada. Es como que el WiFi, a través del cual se está conectando mi máquina virtual hacia la red, se la representa aquí por una conexión alambrada. Porque es como que el invitado, ¿sí? el guest, que es esta máquina virtual, se conecta directamente a la red interna de nuestro host. Bueno, entonces una vez que señalamos esto, pues vamos a continuar. Ahora sale estas opciones. Eh, esto cuando se tiene un disco duro nuevo, pues se puede borrar el disco e instalar una una distribución de Linux como Ubuntu. Esto eliminará todos los programas, documentos, etc. Podemos también seleccionar cifrar, utilizar el EVM y más opciones. Cuando tenemos un disco físico real, es mejor utilizar más opciones porque ahí podemos crear particiones de nuestro disco duro. En este caso, como es un disco duro virtual, entonces simplemente le dejamos tal como está aquí y ponemos clic en instalar ahora. Nos hace una advertencia de que van a ser sobrescritos todos los discos, etcétera, etcétera, y continuamos. ¿no? Siempre nos indica en qué horario nos encontramos. Pues estamos en el sitio correcto. Vamos a ponerle continuar. A continuación vamos a poner el nombre. En mi caso, el nombre del equipo va a ser Adrián VirtualBox. Y vamos a poner también una contraseña. Que dice que es una contraseña aceptable. Sí, bueno, con eso para mí es suficiente. Repetimos la, cosa, la contraseña. Está bien tener esta selección y ponemos continuar. Y ahora sí se está haciendo la instalación del sistema operativo. Sí, van apareciendo aquí algunos mensajes sobre el sistema operativo para familiarizarnos con él. Bien, una vez que termina la instalación, aparecerá este mensaje que dice la instalación se ha completado y hay que reiniciar el equipo. Vamos a hacerlo entonces. El equipo ahora está reiniciando, por favor, remueva el medio de instalación y luego presione Enter. Lo que nos da la oportunidad de, dentro de este de esta opción ir a configuración, y en la parte que decía almacenamiento, donde estaba nuestro DVD, está correcto. O sea, ya no tenemos entonces nuestra imagen. Es como si hubiésemos sacado el DVD de nuestro lector. Le damos a Enter. Y entonces empieza ahora sí a arrancar nuestro sistema operativo que ya está instalado. Bien, como vemos, aparece el usuario, el único usuario que hemos instalado, que es el administrador. Así que voy a darle clic, voy a poner la clave. Y entonces el sistema arrancará. Solamente que la resolución de la pantalla es pequeña y vamos a aumentarle. Eh, aquí tenemos eh, nuevamente es un tour sobre sobre el sistema operativo Ubuntu, sobre su interfaz de usuario. ¿sí? Algunos detalles que es bueno, es conveniente leerlos. ¿no? El live eh, patch, que también es importante que lo hagamos. Vamos a configurar el live patch. Para eso nos pide la contraseña del administrador. La dirección de correo electrónico. Yo Tengo una cuenta de Ubuntu ya, así que voy a poner la clave y vamos a conectar. Bien, y está esto. Dice que el iPad ya está habilitado ahora, así que vamos a salir de esta parte y vamos a poner siguiente. Eh, vamos a enviar información, es bueno ayudar a, a Ubuntu, a Canonical en este caso con el fin de que cuando se produzcan errores en el sistema operativo esto se los envíe de forma automática y el equipo de Canonical pues será el que trate de resolver esos problemas y entonces vienen las actualizaciones correspondientes y listo, todo está listo para comenzar eso es todo en cuanto a la instalación del sistema operativo Incluso aquí dice que se han publicado actualizaciones. Eso es bueno, instalar siempre las actualizaciones. Vamos a instalar ahora. Siempre nos pide la clave del administrador para poder hacer instalaciones. Y finalmente lo único que voy a hacer aquí es eh, mejorar la resolución de la pantalla porque está pequeña. Y quiero mejorarla al nivel de la resolución de nuestro host para poder tener una visión mucho más clara de nuestro sistema operativo. En este momento se están instalando las actualizaciones. Si nosotros queremos ver detalles, pues podemos hacerlo de esta forma. En este momento terminó de instalarse las actualizaciones, pero vamos a reiniciar más tarde, porque en este momento quiero cambiar la resolución de la pantalla. Hacemos clic en Mostrar aplicaciones y aquí hay un icono que es de Configuración. Hacemos clic ahí. Vamos a dispositivos, monitores y aquí está la resolución que quiero cambiarla. Vamos acomodando esta pantalla para poder observar mejor. Vamos a ver si es que ahí está, 1366 x 768. Esta es la más cercana a mi resolución así que voy a aplicar y entonces vemos que ahí sí la pantalla pues cambia de tamaño y es justamente lo que yo deseaba bueno una vez que está esto pues hemos terminado con la instalación del sistema operativo y solamente basta con reiniciar eh, nuestra máquina virtual con el fin de que las actualizaciones que se hicieron hace un momento tomen efecto esto es todo entonces en cuanto a la instalación de una máquina virtual de Ubuntu dentro de nuestro sistema operativo Windows 10.